En el año 2021 las tres principales empresas de telefonía móvil tuvieron más de 10.000 millones de euros de beneficios, sin embargo, esas empresas no están obligadas a pagar la utilización del espacio público que hacen en Bilbao, ni el vuelo, ni el suelo, ni el subsuelo. Sin embargo, para que nos hagamos una idea, una, un negocio de hostelería tiene que pagar en torno a 1,7 euros por metro cuadrado y día por la ocupación del espacio público con las terrazas, o una ochurrería aporta 90 céntimos por metro cuadrado al día por la ocupación del espacio público. ¿Por qué los pequeños negocios están abonando la utilización del espacio público y las grandes empresas de telefonía móvil no lo están haciendo? Para evitar esto, el próximo Pleno del Ayuntamiento de Bilbao vamos a plantear que el consistorio ponga en marcha una tasa de ocupación de espacio público para las empresas de telefonía móvil. De esta manera vamos a conseguir no solamente un modelo fiscal local muchísimo más justo y más redistributivo, sino que además vamos a hacer que aquellas grandes empresas que se han beneficiado durante la crisis aporten más a nuestra ciudad y de esta manera poder financiar de una manera mucho más eficiente nuestros servicios públicos.